Eh, bueno, no, la verdad voy a ser muy breve. Eh, el discurso de Alberto Fernández del Presidente de la República eh, nos llena de esperanza, nos llena de, de compromiso también. Eh, la situación del país es extremadamente difícil porque está en riesgo la vida de los argentinos por una situación económica que nadie, nadie quiere y todos queremos que se revierta. Los daños fueron muy grandes y hay que reparar y reconstruir la casa. Y la verdad que eh, yo le decía al Ministro, a Daniel Arroyo, que es en el Ministerio de Desarrollo Social donde se juega la principal batalla para que los argentinos y las argentinas salgan de la situación de exclusión, de pobreza, de marginación y de hambre por la que se encuentran. Y esa creo que es una responsabilidad enorme y, Daniel, la verdad es un honor poder compartir con vos esta tarea, esta batalla. Eh, nosotros tenemos una enorme confianza en la economía social. Es la forma en que los pueblos han ido dando respuesta a un sistema económico que no da respuesta, un sistema que concentra, un sistema que genera más desigualdad se combate con esta organización de otra economía, de nuevas economías y la economía social es verdaderamente el camino por el cual tenemos que recorrer, es un camino que lo iremos construyendo día a día, no, no tenemos una idea dogmática, ¿no? el Papa Francisco dice la realidad es más importante que la idea y lo que nosotros vamos a recorrer, porque así lo ha planteado eh, Daniel, es recorrer barrio por barrio, sacar el ministerio a la calle y sacar el INAES a la calle. Vamos a acompañar, vamos a estar colo a colo con donde están los más necesitados. Ese es el INAES que queremos. Queremos un INAES transparente, un INAES donde no pueda, no se puede cometer el fraude al hecho cooperativo y mutual, eso tiene que ser sagrado. Nosotros, la mejor manera de defender la economía social es defender que donde hay una cooperativa es una cooperativa y una mutual, eso es fundamental. Yo creo que hay, hay la necesidad de, como dice Alberto, de poner en marcha la Argentina, ponerla de pie, poner, poner en marcha los motores de la Argentina, y la Argentina tiene tres motores, no tiene dos. Un motor es el Estado, ¿eh? que con sus políticas públicas puede generar reactivación. Otro motor es el sector privado, que tiene su lógica de ganancia. Este, y otro es el sector de la economía social. Y la economía social que la componen las mutuales, las cooperativas, la economía social... Tiene una ventaja respecto del Estado y respecto del, mar de, del mercado. El Estado tiene un presupuesto, no puede gastar más que eso, y una vez que lo gastaste, no lo puede seguir gastando. El mercado tiene su lógica de ganancia, este, y también vos tenés una inversión, no podés ir más que, y una vez que gastaste esa inversión, ya no podés hacer más nada. En cambio, el sector de la economía social tiene un insumo que es muy particular: que cuanto más lo gasta, más lo tiene más se reproduce, que es la confianza, es la confianza la que genera la posibilidad de una organización solidaria, es la confianza la que genera la posibilidad de plantearse un destino que no es solitario individual, sino que es conjunto. Y cuanto más solidarios y cuanto más organizados somos, más recursos tenemos. Y saben qué, el ser humano por naturaleza tiende a confiar, es, es parte de nuestra naturaleza. No va a haber ese ser humano que sea un lobo que siempre combata contra el otro. Eso lo pensaron los liberales y los monetaristas, nosotros pensamos de otra manera. Tenemos otra idea del hombre, otra idea de la sociedad, y es en la economía social donde vamos a poder resolver muchos de estos desafíos que hoy se plantea eh, la economía, el planeta y el mundo en general. Y por eso es que nuestro... Digamos, nuestro nuestro destino es construir esta, esta economía social y dentro de la economía social el INAES cubre un rol fundamental. Yo les decía que, bueno, está mi amigo Gustavo Menéndez, pide un aplauso, intendente Marlo. Bueno, voy terminando. Tendría para contarle las 20 páginas, todo lo que queremos hacer, queremos, queremos trabajar con el INAES. En, en, en construyendo la economía social de cada municipio, construyendo la economía social de cada pueblo. En cada pueblo de la Argentina hay al menos una cooperativa, una mutual. Hay más de 10.000 cooperativas que atienden a más de 20 millones de asociados. Hay más de 3.000 mutuales que atienden a más de 12 millones de asociados. Esa es la importancia de este sector. Hoy esto representa el 10% del Producto Bruto, podemos hacerlo crecer. Para eso queremos armar la mesa de la economía social en cada uno de los distritos. Pero una mesa que atienda no solo al sector más maduro y tradicional de las cooperativas y los mutuales. Yo lo hablaba ayer, tuve la oportunidad de ir al, al brinde de fin de año de cooperar y contarles esta idea que fue inmediatamente aceptada por por Ariel, su presidente, en el sentido que las, las organizaciones más maduras, más históricas, con más, con más fuerza, con más recursos, tienen que ayudar a las más débiles. Tienen que ayudar a ese sector que ha caído en la exclusión social, para que ese, ese sector que hoy está asistido por el Estado pueda, a partir del trabajo y de su capacidad, reinsertarse. Pero para eso tenemos que crear un mercado distinto, un mercado social. Y en ese mercado social tienen que estar las cooperativas, las puntuales, las organizaciones sociales, este nuevo fenómeno tan importante, tan, eh, digamos, eh, estratégico de no haber generado situaciones de mayor exclusión, gracias a las organizaciones sociales se ha podido contener parte de este desastre económico, social, y también los sindicatos. Acá lo veo, Omar lo veo a mi amigo Omar Plaini, ¿te acordás Omar que lo estuvimos hablando el año pasado, te llevé un documento y te dije, los sindicatos tienen que ser parte de la movida de la economía social, sea a partir de creación de mutuales, donde entonces ¿qué hacen? Ellos pueden articular el, el consumo, cada, cada sindicato tiene mil, dos mil, tres mil, cinco mil consumidores que son sus afiliados, que puede organizar para comprarle directamente a las cooperativas como decía recién Yanisoto. Hay que armar esa demanda ¿eh? del consumidor y la oferta cooperativa. Esa es la idea del mercado social. Y también, y esto lo hemos hablado con Daniel y con esto voy terminando, hay un actor importantísimo, lo hablaba el otro día con Bragulat, no sé si está por acá, gran amigo Bragulat de, de la Universidad de Tres Febrero. Eh, en Lanús, en el municipio de Lanús, además del Estado, el primer empleador... No estatal es el club atlético lanús tiene 700 empleados entonces los clubes son parte de la economía social y el inaes debería capacitar a los clubes para que los clubes desarrollen de una manera más eficiente esa enorme tarea social que desarrollan y hay que incorporarlos a la mesa de la economía social bueno Voy a terminar, le voy a pedir una palabra a Ariel y otra a Alejandro, en representación, ¿les parece, de, de los dos sectores? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Querés? Y vamos a darle la palabra a la mujer. ¿Eh? Vamos a intentar y vamos a, vamos a luchar para que haya, en los, por lo menos representante del Estado, igualdad de género en el INAES. Vamos a trabajar con los jóvenes. Vamos a hacerle caso al Papa Francisco que dice, a los jóvenes. Me voy a copiar en lo último. Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires cerró su discurso con una frase de Antonio Cafiero, que es, creo yo, la frase del cooperativismo, del mutualismo y de la economía social. ¿Eh? Ahí está mi nieto Jopito, que la, la puede decir. ¿Eh? Quien sueña solo, solo sueña. Quien sueña con otros, hace historia. Muchas gracias.